Nosotros podemos acompañar desde el Gobierno, desde nuestra área de deporte, las distintas necesidades de los clubes. Podemos hacer algún aporte económico, pero hay algo que no tiene precio, que es la tarea de cada uno de los hombres y mujeres que conforman cada una de nuestras instituciones deportivas. Eso no tiene precio. El tiempo que cada uno de ustedes le dedica en su ciudad, en su pueblo, en su club a formar de la mejor manera a cada uno de sus deportistas, es un agradecimiento que la provincia les hace. Por eso estamos a la par, porque creemos en el deporte, pero creemos y valoramos enormemente la tarea del dirigente deportivo. Es un dirigente que deja de lado sus cosas, su tiempo, el tiempo para compartir con sus amigos, con su familia, y se lo vuelca a una institución, se lo vuelca a una comunidad. Eso es lo que permite tener clubes, tener una liga, y eso es lo que ha permitido que esta liga llegue a sus primeros años con todos los logros. Y seguramente cada uno de ustedes se multiplicará con sus jugadores para que sean los nuevos dirigentes y formándolos todos los días de la mejor manera, y siempre sabiendo que el fútbol da revancha. La alegría del domingo, la bronca del domingo se empieza a pasar el lunes empezando el otro domingo. Lo mismo en cada reunión seguramente de comisión directiva, de liga y demás. Nos enojamos y después el deporte tiene, y el fútbol en particular, esa revancha todos los días que nos vuelve a dar ganas de estar en el club, de estar en la cancha y de estar defendiendo los colores que cada uno de ustedes quiere. Gracias a todos lo que hacen posible estos, han hecho posible estos primeros 100 años.